El 2021 ha sido un año de muchos desafíos para FENASCOL, por ejemplo, las actividades realizadas en el marco de la celebración del mes de las personas sordas, miremos. Realizamos Transmisiones en Vivo Al igual, algo que nunca se había visto en Colombia, con el apoyo de reporteros sordos en diferentes partes del país. Veamos. se pudo transmitir un día de noticias por toda Colombia. También se hizo seguimiento al proceso de la licencia de conducción para las personas sordas en Colombia. Todo lo anterior para reforzar el lema, sin derechos no hay inclusión, apostándole a trabajar por la toma de conciencia frente a los derechos de las personas sordas. Todo esto no hubiera sido posible sin ustedes, comunidad sorda, aliados, empresas que le apuestan a la inclusión y la accesibilidad, organizaciones públicas y privadas, a quienes hoy les queremos decir gracias por su apoyo. Desde FENASCOL, nuestro compromiso es y será seguir trabajando por la comunidad sorda colombiana, por el reconocimiento de sus derechos y aportar al mejoramiento de calidad de vida como derecho principal. FENASCOL les desea un feliz y próspero año 2022.